Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar eh, analizando esta replay que nos envió el señor Joakoto, ¿bien? Bueno, perfecto, vamos entonces. Estamos con el E100 del señor Joakoto eh, del clan Ban, perfecto. Bien, bien, bien, con sus 11.000k de batallas, me parece muy, muy bien. Bueno, en principio decide agarrar un camino distinto del que agarro yo por lo general. Eso me, me gusta. Me gusta porque es otra forma de jugarlo. Digamos, yo siempre agarro por el camino de lo que sería. Está yendo el 430U, más o menos, una cosa por el estilo. Eh, a enfrentarme cara a cara allá con los. con los pesados, ¿no? Pero acá también es otro lugar de, de encuentro de los pesados. Eh, y, y la verdad que me parece, me parece muy bien, porque ya les digo, es otra manera en la cual uno puede llegar a jugar este, este tanque, o cualquier otro pesado que tenga una torreta bastante bastante dura. A mí en lo particular, el e 100 me parece que ya no es lo que era, con lo cual, por eso, eh, yo realmente no lo recomiendo mucho, es un tanque bastante... Digamos, es duro, pero ya no es lo que era en su momento. Con lo cual, en la parte frontal, que se supone que es la parte más dura del tanque... Bueno, por acá, Juacoto se la juega ahí, de que... Tienen tipe 5, le podría... Bueno, zafó como los mejores, porque podrían haberle... Se mandó, y se está mandando solo, solo. No es muy recomendable lo que hace. Aunque después, bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la partida. Ahí bien, le rompen la, la oruga, al M103. Eh... Si tal vez los rivales hubiesen tenido un poquito más de experiencia o, o serían un poquito más, tal vez, avispados, hubiesen salido los tres a darle un bombazo abajo en la parte del chapón de abajo y ya se encontraría con unos 800 de vida menos, ponele. Bueno, ahí el M103 que obviamente decide ocultarse, L100 trata de, de dispararle con AP, por supuesto, es un rebote de acá a la China. Eh, Joacoto tiene cargado la, eh, la munición hit. Daño 750, penetración 334. Eh, siendo top tier, él decide cargar hit. A mí me parece que está bien. No, tengo, no soy quien para juzgarlo. Me parece que, digamos, si tenés que, que ir al frente y... Bueno, ahí L100 comete un error gravísimo. Eso, eso no se puede hacer, sinceramente, Leo, chicos. No puedes eh, salir de costado con un E100 apuntándote o sabiendo que está por ahí te comiste 700 de daño regalado, porque ni siquiera es que él tenía la digamos, ni siquiera es que el E100 enemigo salió como para pegar un tiro, no pasó por ahí, por el medio, sabiendo que estaba o sea, no, eso está está mal porque no, no, estás regalando HP estás regalando puntos de vida, sinceramente que no tiene ningún tipo de sentido regalar el, 4, el T-44 no sé si está FK me parece porque lo veo que se queda ahí quieto permanentemente. Se le habrá caído la conexión porque es raro sabiendo que te pegan un bombazo de 847 y sigue estando ahí y sigue sin mover torreta ni nada. Yo creo que lo más probable, casi seguro que estaba FK ese T-44. Eh, bueno, adiós al T-44 y acá vemos que se tiene que enfrentar al t 4 eh, y al E100. A ver, vamos a ver qué hace nuestro amigo Joaquín. Tiene el E100 mano a mano. Por suerte, yo no sé por qué no le disparó ahí, abajo, en la pancita. Tenía miedo de tal vez de, de rebotar el tiro. A mí me parecía una buena oportunidad para, para penetrarlo. Pero fíjense, por esto es que yo no recomiendo. Por estas cuestiones es que yo no recomiendo el, eh, el E100. En verde, en el frontal. En verde, en el costado. O sea, si la única fortaleza que tenés es tu chasis frontal y te penetra en el chasis frontal, ya no sirve. Para mí, a mi forma de ver, el tanque ya está desfasado. Por eso digo que no es lo que, lo que era y no lo recomiendo, definitivamente. Y ojo que vimos que tiene, perdón, un segundo, tiene una penetración de 3.30, dijimos. Bueno, no me la muestro ahora, pero creo que sí, creo que eran 330. 334. Tampoco es de las mejores penetraciones del mundo. O sea, está muy bien 334, pero no es lo mejor del mundo. Y sin embargo, así todo, te entran. Con lo cual, un, 3, un 430U que tiene un mediano ruso de tier 10, como el 430U que tiene 340 de penetración, si no mal recuerdo, te entra como quiere, te hace lo que quiere y encima te dispara de cada 8 segundos. Uh está bien, es verdad, esa cuestión adiós, es verdad, esa cuestión de que eh, se supone que al E100 le tenés que angular la torreta y todo lo que vos quieras, pero tenés un frontal prácticamente plano, a ver, no termina de ser plano plano, pero por cuánto, ¿no? o sea no, no es una torreta rusa de esas que son infranqueables ni con hit, ni con AP, ni con nada, o sea bueno, acá observa el que tiene el M103 ahí distraído muy bien hace esta maniobra. Excelente. Perfecto. Adiós. 699SM. 103. Adiós. Gracias por todo. El tipo 4 que no es ningún tonto. Esto es lo malo del tipo 4. El tipo 4 tiene un par de cosas buenas y un par de cosas malas. Cosas malas y cosas buenas. Cosas buenas. Vamos a arrancar por lo bueno. Que te, te tira y te entra siempre. Lo malo es que el daño es... No sabes. O sea, la verdad es que no sabes. Te puede tirar como hace un rato que le tiró y le sacó 363. Te tira de al lado de nuevo y te pega 140. Y vos si tenés un tipe 4 para pegar 140. Que es el daño de un tier 5 más o menos. Eh, también es otra realidad. Se está enfrentando a un tanque super pesado. Supuestamente. Super pesado, supuestamente, entre comillas. Corchetes en su... A ver, sale contra un tier 8 y obviamente que es... Indestructible, o sea, es muy difícil. Pero contra Tier 10... Eh, sos... Sos el rey de la party. Bueno, y el SM lo observa. El SM Decide quedarse ahí... 8... 856, papucho. Qué linda bomba que le metió. Ahí va a ser algo inteligente. Trata de terquearlo, pero... Eh, juacoto Ni lerdo, ni perezoso, obviamente... Eh, sabe que tiene que reparar rápidamente Porque si no va a intentar rodearlo A ver, el ISM yo lo tuve también No es el tanque más rápido del mundo Ni mucho menos Se supone que es un tanque bastante blindado En su, en su tier, no está mal Pero es que te, te agarra un E100 Y no, no, no puedes hacer mucho más Bueno, hasta ahora lleva 1540 de daño bloqueado 760 de daño asistido Y 5539 de daño Ahí que se apura golpe crítico le habrá dado en la oruga, supongo. Quiero creer, porque si no, no se entiende. Eh, está en el horno ese BK100, pobrecito. Ahí eh, casi en la base. Otro tanque para mí que es duro, pero está desfasado. Creo que la rama alemana en sí está desfasada. Eh, pedimos a Wargaming que actualice un poquito la rama alemana. Yo entiendo que el juego es de, de, otros, de otro continente... Que es eh, de, de, de, del rival de Rusia, pero... Es que la rama alemana, sinceramente lo digo de corazón, el mouse no sirve para nada. El E100 está ahí, o sea, un E100 contra un 705A está en el horno. Cualquiera que cualquiera que te muestre solamente la torreta de los rusos, no tienes nada que hacerle. O sea, tirar la explosiva y rezar de, que has, de hacer daño. Porque él te tira en cualquier lado. Mirá, lo, mirá lo, lo, los agujeros que tiene en el frontal, bueno, o sea... Es... Ya no te digo, antes era en la pancita solamente y arriba era imp imposible. Ahora, pff, es que te agarra un cazatanque de tier 10 con, con 299 de penetración, con AP, como el Jadbanzer 100, que está campeando. Un 700, un 268, pff, con, con hit te, te hacen pollo, sinceramente. Es la cruel realidad, la, es así la, es la vida, chicos. Es lo que hay por ahora, por lo menos. Bueno, 6203 de daño. Fue una partida relativamente corta. Habrá durado unos 7 minutos, más o menos. 7, 7, 14, 7, 8, eh, 15, ¿no? no, Sí, unos 8 minutos, más o menos, por ahí. Eh, ¿Qué hay que hacer con este tanque? En resumen, es un tanque que tiene una recarga larga. Que tiene una pegada de 750 en promedio. puede sacar, ya vimos, poco más, poco menos. Eh, pero es un tanque para ir al frente. Si llegaste a nivel 10 y te gusta este tipo de tanques, si vos sentís que es tu tanque, bueno, vea ve a por él. Eh, ya te digo, si hiciste la rama ya, ya lo tenés, ya, ya está seguida. Pero si tenés que arrancar la rama de cero y decir, bueno, a ver, quiero el 100. Y yo te diría que te lo pienses dos, tres veces porque la verdad es que te vas a amargar. Eh, a veces te vas a amargar mucho, pero a veces te vas a alegrar también mucho porque... El frontal ya te digo te, Un cazatanque de tier 10 te penetra Un cazatanque de tier 9 te puede penetrar eh, Cuando salgas eh, en igualdad de condiciones Contra todo tier 10 no, no olvidemos que esto es una partida de tier 8, 9 y 10 Donde acá L100 es el rey de la fiesta Y cuando vos seas el rey de la fiesta Seguramente lo vas a pasar 10 puntos Ahora cuando sea todo tier 10 Te quiero ver Porque un 430, un mediano, un 430 U Ya te digo, con 340 de hit si vos les montabas el frontal pensando que sos el más duro del mundo, es que en algún momento se lo vas a tener que mostrar porque le disparaste al que está atrás del 430. Y el 430 te va a estar esperando en cuanto pongas la retícula eh, o, o el cañón apuntando hacia él, te mete la hit, se esconde o te muestra simplemente torreta y. Vete tú a saber lo que puede llegar a pasar con el RN Jesus. Bueno, amigos, eh, ¿qué más? Ah, la cuestión de lo que quería mostrarles también Que me lo han pedido muchas veces El tema de los results Así que bueno, se los voy a estar mostrando A ver eh, los resultados Porque a ustedes les gusta tanto ver esto de los resultados Bueno, ¿qué tienen amigos? Esperen un cachingui mm. Ok Bueno eh... De paso pongo un poquitito de música también para alegrar un poquito el video. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá. Esto. Results. Resultados. Acá tenemos... Este... ¿Cómo son? Bueno, tenemos Gran Calibre. Le dieron el as de la, el as de la batalla. Eh, as de batalla. Gran Calibre. Dispararon a matar. Eh, creo que esa es duelista. Y la otra... Eh, rompehuesos. Y le dieron maestría. Bien, la M de maestría. Muy, muy bien. Y sí, con... 6.000 de daño es Obviamente tiene que sacar más trías, sino Si no es para cortarse las Cortarse las piernas, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, después lo otro acabemos vemos eh, Básicamente Esperen que está un poquito desalineado ahí Ahí va, ¿no? Perfecto, joya Bueno, eh, acá vemos que Entonces que Yokoto 6.203 de daño El siguiente, el 4.30 U Jodaster Jodaster si, sí, Jodaster 4.849 Esperen que me voy a poner los lentes porque Se me está complicando un poco el asunto, amigos eh, Simón 3.492, bueno, tranquilamente Observamos que Como les dije, es el rey de la fiesta El 100 eh, Incluso un IS7 también se le va a complicar Bastante, Ah mira está el amigo Leonidas También aquí, Leonidas-Arc Muy bien, ahí con su TBP 3.300 de daño fue una linda partida, fue una buena partida, eh, se ganó, pero eso es lo que tenés que hacer con una 100 amiguito. Tenés una 10 y tenés que ir al Frenchie. Al Frenchie porque sos el rey de la fiesta cuando salís contra Tieres 8 y 9 y. y bueno, es así. Y 10 por supuesto, ¿no? Obviamente. Bueno, amigos, sin más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por bancar. Los quiero mucho. Dejen en sus comentarios qué les parece de cien. Si les gusta, si no les gusta. Si les parece que está desfasado. O les parece que es el mejor tanque del mundo. Eh, si lo tienen, cómo lo, cómo lo llevan equipado ustedes. Y, y qué consejos nos pueden dar a nosotros que no tenemos el tanque. Pero sí lo he jugado en la cuenta de Sheriff. Y, y bueno, lo, lo he jugado un par de veces. Bueno amiguetes, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.